El de gimnasia de Grima ya hace varios días está internado en el hospital italiano producto de una bacteria que lo afectó y que no podían dar justamente con la precisión de qué se trataba. Bueno, finalmente se conoció que se trata de salmonela, que estuvo en algún alimento que él ingirió. Por deducción llegan a que podría haber sido en una hamburguesa. Y su estado todavía es reservado, hoy volvió a levantar fiebre, volvió a levantar temperatura, lo están atendiendo con antibióticos y puede llegar a tener 14 días de antibióticos para tratar esta bacteria. Bueno, vamos a conocer más sobre esta situación, qué es la salmonela, en qué alimentos se puede llegar a encontrar. Estamos junto con Marcela Navarro desde el móvil en vivo para hablar con Daniel Rabino, que es el director de higiene de los alimentos. Marcela, reiteradas buenas tardes. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Sí, estamos justamente con el jefe de higiene de la provincia de Mendoza, higiene de los alimentos, Rabino, para preguntarle a él sobre esta situación. Por ejemplo, estamos hablando de la salmonela. ¿En qué tipo de alimentos se puede encontrar? En este caso, podría venir de la carne, podría venir del huevo. Bueno, buenos días. Eh, la salmonela normalmente viene de los productos avícolas, bien. El problema que tenemos con la salmonela es que pueden existir contaminaciones cruzadas en la elaboración de otros alimentos, entonces estamos llevando esa salmonela que podría estar en determinados productos, a lo mejor en el huevo, a un producto que no tiene ningún componente avícola, sin embargo lo llevamos por contaminación cruzada y no va a aparecer en cualquier otra cosa. Por eso es importante... Digamos, como medida de prevención, este tema, cuando hablamos de contaminación cruzada, no solo pensar que lo puedo tener en un producto donde podría estar, sino que por malas prácticas, superficies, manos, utensilios, lo estoy trasladando a un alimento donde no lo encontraría normalmente. Por ejemplo, en la práctica, en una cocina, en la preparación de alimentos, ¿de los alimentos cuando se cruzan? Y se va a cruzar porque la salmonela es sensible a la temperatura, o sea que si un producto tuviera salmonela y lo hemos cocinado bien, no debería estar. Pero si ese producto en la fase de elaboración previa, contamino mis manos y lo paso a un producto que ya está terminado, un ensalado cualquier otro tipo de producto, estoy pasando esa salmonela a un lugar donde no recibiría ya ningún tipo de tratamiento que la pueda eliminar. ¿Bien? Y ahí se produce la contaminación. A esto hay que sumarle que es necesario tener tiempos y temperaturas para que este microorganismo se multiplique y aumente en cantidad para llegar a la dosis infectiva que me produce la enfermedad. Bien, es decir que la temperatura cuánto tiene que ser para eliminarla totalmente. Si cocinamos a 65, 70 grados, que es lo que se recomienda, por arriba de esa temperatura ya se elimina. Pero no hay que apostar a que yo, sabiendo que tengo un producto que puede tener contaminación, con los 70 grados es suficiente, porque la eliminación por la temperatura tiene que ver con la cantidad de microorganismos que tenga. Tengo pocos, los voy a eliminar, tengo muchos, probablemente que queden a pesar de la temperatura. Por eso son los cuidados previos que debo tener en el manejo de las temperaturas de las materias primas. No tenerlos a temperaturas que me permitan que los microorganismos que están en esa materia prima multipliquen en cantidades que quizás con ese proceso de cocción no los podría eliminar. Por ejemplo, en el huevo crudo está, también en la carne. En la carne de pollo puede estar y demás, pero vuelvo a lo mismo. Esa tabla con ese pollo crudo me va a quedar con salmonela y si yo ahí apoyo algo que ya está cocido y le pasé la salmonela. Entonces, el cuidado en, en el caso particular de salmonela es toda la práctica de manipulación que hay detrás. Todos los productos avícolas pueden tener salmonela, no significa que la tengan, pueden tener pero no podemos cerrar los ojos al resto de los productos si nuestras prácticas de manipulación no son las adecuadas. Por ejemplo, si uno consume, a ver, se habla en este caso que podría haber sido una hamburguesa, ¿acá cómo, cómo podría haber sido? Bueno, hay que ver si la hamburguesa es una hamburguesa industrial o es una hamburguesa elaborada en forma casera. Si está en forma casera y le han puesto huevo, para darle textura o consistencia a esa hamburguesa, puede ser que en esa contaminación del huevo, después toco esa hamburguesa que ya está cocida y la, la contamino, o que la carga haya sido tan grande que en la cocción no fue suficiente para eliminarlo. Es una de las posibilidades que haya sido eso, pero bueno, hay que hacer alguna investigación un poco más profunda para ver realmente el origen. Yo no tengo la información si la consumió en un negocio, si fue en una casa, si fue en un evento. Se dice que habría pedido la comida. ¿Por qué es tan peligrosa en el organismo? Bueno, es peligrosa porque es un microorganismo muy invasivo y produce una infección. O sea, entra en nuestro organismo, por eso es que una de las respuestas que me da el organismo es fiebre. La fiebre la manifiesta cuando hay una invasión de microorganismo. En este caso la salmonella invade y el organismo responde con fiebre para tratar de eliminarla, diarreas, vómitos, náuseas. Si no la tomamos a tiempo, por las diarreas, vómitos y demás, se empieza a deshidratar la persona. Y depende del estado de salud que tenga esa persona originalmente, puede que tenga consecuencias muy graves. Una persona mayor va a ser con consecuencias graves, un niño también, una persona. Suponemos que este jugador tiene un buen estado físico, probablemente las consecuencias van a ser menores, pero hay que tener cuidado. En todo caso, todo tiene que ver con la prevención, digamos, de no cruzar el tema de determinados alimentos y aparte la cocción de los alimentos. Queríamos preguntarle, por ejemplo, hay gente que no come la carne totalmente cocida, de hecho también en muchos lugares se sirve así o se pide o la sirven así, y el huevo también que muchos eh, lo consumen sin estar totalmente cocido. ¿Cuáles son las probabilidades de, de contagiarse? Un huevo que está íntegro, su cáscara, ¿sí? si tuviera salmonela la va a tener en el exterior. Ahí tengo el problema cuando hacíamos la. ¿Se ve, tiene un color en especial? No, no, no, no. Son microorganismos, no sabemos si están, cuando están, no hay olor, no hay nada raro. Solamente tenemos que tener la precaución de saber que ese huevo normalmente puede tener salmonela y si yo lo toco con la mano y después al preparar chorrea mi mano y cae en esa salmonela al producto que estoy elaborando, vamos a tener estos problemas. Por eso la mayonesa casera. Se, se evita justamente porque en la manipulación es probable que caigan salmonelas a ese preparado de esa mayonesa. Bien, pero acá lo que decimos para salmonelas sirve para todo. Hay que tener precaución en, los, en las temperaturas en que almacenamos las cosas, no dejarlas a temperatura ambiente y todos los cuidados en la manipulación para evitar trasladar esos microorganismos que están normalmente en productos crudos a los productos terminados. Esa es la contaminación cruzada y si ese producto terminado le damos condiciones ambientales de temperatura se van a multiplicar y podemos tener un incidente. Bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Tiene toda la información que tenemos desde este lugar. Muy bien Marcela, muy completo para concientizar obviamente sobre esta situación. Eh, a Germán Rivero la verdad que le ha afectado de manera este, bastante importante y su condición de deportista y de, de vida saludable le ha permitido obviamente poder sobrellevar de la mejor manera esta afección, pero todavía le quedan días de internación. Agradecen desde su entorno la predisposición del club y también de otras instituciones que se han comunicado para también brindarle su apoyo. Muy bien, gracias Mati. De nada. Última.